30 years ago 30 años atrás Grandmaster Dr. Pan el gran maestro del Dr. Pan, created This new culture Science. La nueva cultura la ciencia del Qin en Chicun In 30 years En 30 años This new culture Esta nueva cultura has already spread to the World, se benefits. ha expandido a todo el mundo. It's a to many y esto ha traído beneficios a muchas Some personas. From very muchas personas se recuperaron de problemas muy serios. Some people, the healthy la salud de muchas personas mejoró. Los problemas emocionales de muchas personas disminuyeron y la calidad de la vida mejoró. Y algunas personas comenzaron a. ...a realizar la práctica verdadera. Journey, Comenzaron su viaje espiritual de la vida. Cambiando los viejos patrones de vida y creando un nuevo estilo de vida. Hoy... So This culture, the information becomes stronger and stronger la información de esa cultura se está volviendo muy, muy fuerte en todo el mundo. Se expande rápidamente. Y se está constituyendo en la principal cultura. The human have to de futuro en la humanidad. Los humanos traemos la conciencia al interior, consciousness to consciousness itself trayendo la conciencia hacia sí misma para descubrir the secret, the laws el secreto y las leyes de la conciencia en sí misma. In long, long time, human life, durante mucho tiempo la humanidad, es, like a black box su nivel de, especialmente su conciencia, era como una caja on, negra researching the world, y se enfocaba en investigar el mundo material. Today, Pero hoy por hoy, la ciencia moderna ha construido una, un buen mundo material, un buen aspecto material para la vida, pero, no, pero esto no es toda la vida. Cuanto más se desarrolla la ciencia, más se materializa el ser humano, y más se pierde de sí mismo. Human, la mayoría de la humanidad tiene problemas. So future, science, en el futuro, la ciencia se va a evolucionar hacia la ciencia de la conciencia. Kind of en este tipo de situación, necesitamos celebrar esta nueva cultura y promover esta cultura en todo el mundo en toda la humanidad cuando celebramos tenemos Debemos recordar al fundador de esta nueva cultura. Y really ahora vamos a hacer una buena conexión con él. Todos nos sentamos en una postura cómoda. Totally open your abriendo completamente Be nuestro corazón con una sonrisa en la cara. Hacemos una respiración feel your profunda heart. abriendo el corazón. que tu corazón es un Incluso aunque sientas que tu corazón en you el interior new by this new culture, by the es pequeño, es un pequeño estado anímico, tu corazón aporta y crea esta nueva cultura. Siente este tipo de sentimiento, el corazón totalmente abierto. Okay. Abierto. Relax. Relajados. Close eyes. Cerramos los ojos despacio. Your consciousness directly coming to Shenchi Palace. La conciencia entra al Palacio Shenchi. Observe Shenchi Palace. Observamos el Palacio Shenzi. Shenzi Palace is the center of the head. El Palacio es el de la cabeza cuando lo observamos podemos sentir sensaciones allí esa este es el primer el primer escalón de la práctica la conciencia Entra al interior, relaxa, se en enfoca, distinto. entra en un estado relajado y pacífico. We need to come to the step. Y luego vamos al segundo paso. A, well, zero, it's a La conciencia se observa a sí misma a en el palacio, Shenchi en ese espacio. Realize, uh, your y se da cuenta de cuál And es el know. estado de la conciencia y se enfoca ahí. ¿Cómo está su foco? Self se observa I a sí misma. Observador, y esto significa que el observador, observador se observa a sí mismo. This is what we said, y a eso le llamamos Mingyue. You, y ahora sentimos que nuestra intención de que el observador se observe a sí mismo. Y entonces, en ese punto, comienza la práctica consciente. Before, be antes observábamos siempre el, or el mundo inside, exterior it. o las sensaciones del cuerpo. Como el observador no iba hacia no, sí mismo, no se conocía. Ahora el observador viene hacia sí mismo. Is observer, ¿Quién es el observador? Is the pure consciousness. Is the pure. consciousness is observing. Now, the consciousness pure. The pure consciousness is observing. Totally se, shenji, y ahora el observador dice el sonido Shenji en el Palacio shenji. Shenji, shenji, shenji. El sonido y la vibración are reflected the pure consciousness. se reflejan en el interior de la conciencia pura. Everything is reflected in the pure consciousness, Todo se refleja in en la conciencia pura en este momento presente. Decimos silenciosamente. Be careful. Even you know the sounds and the vibration, but uh, note, your main focus, the main focus. Aunque no conozcas este sonido y aunque lo conozcas, el foco principal no es el sonido, sino que es el observador, que es como un espejo que lo refleja todo. Y ese espejo no le importa demasiado nada más. Here and clear state. Solo está disfrutando de su estado claro y puro de sí mismo. Everything. And come into the mirror. Todo está en el espejo no y desaparece y no hay problema. You come and you go, No matter. I am my clear, clear self. Just be self. Puedes estar y no preocuparte, solo enfocarte en ti mismo. From this level, y desde ese nivel, the conscious la práctica consciousness de la conciencia. Y la evolución de la conciencia comienza. And Nuestra poten nuestro potencial de la conciencia y las habilidades comienza a mejorar. Siente la conciencia pura. Está en el palacio Shenchi. En el espacio de los, de los, y los cerebros. Y nuestras conciencias puras van a través del cuerpo. Y todo se transforma en un espacio, en un espacio puro y vacío. In our space. Observamos And el espacio interior de la cabeza, vacío. Expande to universe. Se expande hacia el universo. Is pure, Todo el universo se vuelve puro y vacío. La conciencia despierta no sin ningún tipo de límite. Va más allá del tiempo-espacio. Está en el espacio infinito y todas las conciencias se fusionan. Awakening consciousness. Yeah. Y ese es nuestro campo de conciencia despierta. At this level. En ese nivel. Our pure consciousness emerges. Uh, the founder of who. Qigong, new nuestras conciencias se fusionan con la conciencia del fundador Where de nuestra ciencia your, this el doctor Pan nos fundimos en esas conciencias puras en el yo en ti Experience this connection. Experimentamos esta conexión. Es Es de alto nivel. Consciousness and the whole consciousness field merge together. La conciencia y todas las conciencias se fusionan. La de la tierra y siente la conciencia de la tierra y de cada ser siente la resonancia pura. Cada conciencia pura and pure se vuelve and pure más estable and pure. y cada vez más y más pura. Many people Mucha gente se da cuenta. ...del poder del campo de conciencia. Mucha gente no se da cuenta y tampoco es consciente de la resonancia del campo de conciencia. Pero es una realidad. Y esa realidad sucede. En ¿No? siempre. En el campo de conciencia, todo el tiempo. Ahora, conscientemente entramos a, al estado de despertar Is a high level consciousness. Y en la resonancia entramos en ese nivel elevado de conciencia. Y esto hace que cada conciencia individual se vuelva más potente, más fuerte. Improve. Y hace que nuestro campo de conciencia mejore. Este campo de conciencia de alto nivel va transformando el campo general de conciencia humana. This is the evolution es The background of the evolution of the human. El trasfondo de la evolución de la humanidad. When this consciousness field improve, mejora, Each person consciousness cada conciencia personal mejora y el campo y el cuerpo de chi de cada persona también mejora porque nuestra conciencia y nuestro cuerpo de chi son una unidad Y nuestro campo de conciencia y nuestro cuerpo de chi también Nuestros cuerpos de chi son uno. Ahora estamos conectados profundamente con la conciencia del doctor Pan de alto nivel. Nos relajamos. Deep inside is a gratitude. We feel. Sentimos profundamente en el interior este estado de gratitud. In this consciousness field, there is a pure universal love. in nuestro campo de conciencia está lleno de ese amor universal puro. Totalmente abiertos, totalmente rendidos, pasivos. Siente que la pureza de las conciencias ya está mejorando. Nos mantenemos en este estado de gran pureza, relajados. The pure, powerful consciousness field. El poderoso campo de conciencia pura observa el espacio interior de la cabeza. That you, this consciousness field, transform the chi y así el campo de conciencia transforma el cuerpo de Chi y crea una bella vida. Observamos la cabeza a un nivel muy sutil. El espacio interno de la cabeza es vacío y se funde en el campo de conciencia. Totalmente relajada. Observa el espacio interior del cuello. Deeper, deeper. Profundamente. Anti vacío. Deeper. Infinite el espacio interior del cuello se funde en el espacio infinito universal. Observamos el espacio interior de chi de los hombros y brazos. Un the... vacío. Expand, se expande, field. se funde en el campo de conciencia. El campo over there de conciencia observa in el espacio interior del pecho. Va a través del interior. va al interior de los pulmones, va a través, va a través del, corazón del corazón y las mamas. Sentimos todo el espacio del tantí en medio. Okay abierto. Sentimos que la conciencia observa la totalidad del espacio interior del cuerpo se observa a sí misma de forma cada vez más profunda, y esta es la práctica más esencial o básica. Sentimos que el tantí en medio se ha vuelto muy puro, un vacío, un espacio vacío. El campo de conciencia va a través del espacio del tantien inferior. Va a través del hígado y la vesícula biliar. Va a través del hígado y la vesícula biliar. Pancreas, a través del pancreas, go through Splay, a travers del bath, experience conscious and fear the road you're going to experimentamos que el campo de conciencia realmente va a través de todos esos espacios. Y los órganos en su interior se, re, se hacen puros, un espacio vacío, puro. Observamos el estómago y los intestinos. Siente esos espacios completamente relajados en un estado puro de conciencia. Observamos, observamos el espacio interior de los riñones, observamos a través de la vejiga y del sistema reproductor, Observamos todo el espacio del en inferior de forma cada vez más y más profunda. Space merge with the infinite consciousness el espacio del tantín inferior se funde con el infinito campo de conciencia. Observamos, Observamos el espacio interior de la columna vertebral. Todo el espacio de la médula es vacío y se funde con el campo de conciencia. Observamos el espacio interior de las piernas, articulaciones de las caderas. Bar. muslos, knees, rodillas, abs, piernas, pantorrillas, and feet, tobillos y pies, the inside become a pure subtle space. El interior de las piernas es un espacio puro y sutil. Your consciousness sphere goes through the whole body. El campo de conciencia va a de todo el cuerpo de Chiyo, así, relajados. In the whole body space. Siente todo el espacio interior del cuerpo de Chi, decimos Shenzhi, y decimos Shenzhi, silenciosamente. Y el Shenzhi, Shenzhi, observamos el espacio interior profundo del corazón our in base And in the whole body, universal uno. Base, the universe base are one. in base merge with the universe's sub-base. the universe's sub-base. Gently, Decimos gently, gentilmente, silencio. suavemente, silenciosamente. Observe the very subtle, pure chi movements in all even in our chi space. Los movimientos sutiles del chi en toda la totalidad del gran cuerpo de chi en el espacio inter. The, uh, our consciousness the pure state. Siente que nuestras conciencias se vuelven a nuestro estado más puro. Our chi body nuestro cuerpo de chi está en su estado más puro. We use our purest death. Us. Usamos este estado más puro para fundirnos juntos. To celebrate. Y celebrar. Nuestro día de la cultura Chinanche kum. The very, very subtle vibration Siente esa vibración in the sutil space. en el espacio interno infinito del cuerpo de Chi. Esta vibración really sutil está en. Nuestro campo de conciencia pura en el espacio universal. Esa vibración sutil, esa vibración sutil sucede en todas las células en el espacio interior profundo y vacío, vacío. Ahora decimos shu, that, X her herself, silenciosamente, y sentimos que todo el espacio sutil se vuelve a una gran pureza. does that with said a part, a deep Observa cada vez más, profundamente. El interior se vuelve cada vez más y más armonioso. El espacio interno del ADN se vuelve más y más armonioso. Dormir sin dormir, dormidos pero no dormir. Yeah. Y chi Siente el interior del cuerpo inside. de Chi, todas las células. Chi is el Chi es abundante en el interior de todas las células. Chi el Chi se ha vuelto muy armonioso, muy saludable. La conciencia pura es está muy bella y se funde profundamente con todo el cuerpo de chi, creando una un estado de la vida completo. of so throughout observamos a través. family del campo de chi everything everybody todo y todos. family is the chi la familia el campo de chi de la familia chi. todo chi, vacío. But the whole family is a deep the chi field. Está totalmente abierto al campo de chi. Y nuestro campo de conciencia se funde con el campo de chi de nuestra familia. Decimos y el campo de chi de la familia se vuelve puro y cada vez más armonioso. Yeah, the pure consciousness field. Siente el campo de conciencia pura. The pure consciousness, the chi field. De la familia fundiéndose con el campo de conciencia, con nuestro gran campo de chi. The pure, beautiful consciousness here beside the bed. Las conciencias bellas y puras están decidiendo el estado del campo de chi de la familia. Nuestras conciencias puras, muy bellas, crean campos de chi bellos. Todos, animales y plantas, todos se vuelven de chi bello. You know, Siente que la conciencia pura se expande y se funde en nuestro campo con toda la sociedad humana. Our nuestro campo de conciencia de alto nivel despierto va a través all the human de las conciencias de toda la humanidad, And de la conciencia social, a un nivel muy puro, a ese estado to all despierto, se funde con todas o las conciencias to y atraen a Never las conciencias humanas de retorno al interior, de retorno de a, a sí mismas. Y se dan cuenta de su corazón puro de bebé. Becoming, um, harmonious and peaceful. La conciencia humana se vuelve armoniosa y pacífica. All human consciousness inside the fixed, remember, right? Todo el interior de las conciencias okay. en su interior los patrones fijos se abren. Todos los complejos individuales, todos los patrones fijos desaparecen y todos empiezan a vibrar en ese corazón puro, pacífico y muy armonioso. Ese corazón de bebé. El marco de referencia fijo de diferentes culturas, de diferentes religiones, desaparece. Todos se vuelven a un estado de corazón puro de bebé. Todos los marcos de referencia se vuelven libres. Y las diferentes culturas y las diferentes religiosas religiones se funden se fusionan porque todos están en ese nivel del corazón puro y en ese estado, los viejos patrones del marco de referencia no pueden quedar fijos. All the Todas las culturas, All the information that is received by organs. toda la información recibida por los órganos de los sentidos. Yeah, se libera y se transforma solamente en información. Pero aquí, puro conoce esa información y no le importa. We can use all Nosotros podemos usar todo tipo de esa información, pero no nos quedamos atrapados en ella. Los conflictos entre las personas, entre las religiones, entre las culturas, diferentes países, todo desaparece. Ahora nos damos cuenta que el corazón puro puede crear armonía para la humanidad. Si la humanidad no está en ese nivel, todo el tiempo tendrá conflictos, luchas. Now, Así que ahora es el tiempo para la humanidad de volver a su estado puro. All human and pure consciousness to the Las conciencias puras de todas, to la humanidad conectan juntas y evolucionan a un alto nivel. This consciousness become a powerful consciousness field. Las conciencias crean un poderoso This campo de conciencia, y ese campo de conciencia va a través del cuerpo. So, los bloqueos en los cuerpos humanos de Chi desaparecen, se vuelven brillantes y transparentes, y los cuerpos de Chi humanos se armonizan juntos, se vuelven muy saludables. Esa completud de conciencia humana se funde con todo el mundo natural, y con todo el mundo, con la tierra siente que nuestro campo de conciencia va a través a de, de todo el mundo, a través de todo, The earth is la tierra qi. se vuelve de chi, transparente y puro. El campo de conciencia observa el Chi de la Tierra a un nivel muy sutil. Nuestro cuerpo de Chi y el Chi de la Tierra son uno. Se expanden. El campo de conciencia observa. El sistema solar, el chi del sistema solar. En el sistema solar todo es de chi. Y nuestras conciencias van a través a través de ese espacio de chi solar. Shui Decimos shui silenciosamente inside, desde lo profundo, todo nuestro sistema solar. Mm. Se vuelve puro, puro y cada vez más armonioso. El campo de conciencia pura se expande y se funde con toda la galaxia. Desde lo más profundo, se funde, decimos, profundamente. Nuestro campo de conciencia se fusiona con todo el universo. El campo de conciencia es muy very puro. Muy very pacífico. The whole universe is very harmonious. El Chi de todo el Universo es muy armonioso. From the universe, from the bank, to the galaxy. Desde el Universo observamos Hacia la galaxia, retornamos. Mm. Retornamos hacia el sistema solar. Mm. Retornamos, hacia el sistema solar mm. retornamos hacia la Tierra. Mm. Observe human society. Observamos la sociedad humana. Mm. To the chi body deep Observamos profundamente el cuerpo de chi. Mm. Observe. Cells observamos el espacio de cada célula. Observamos moléculas, átomos, observamos Observamos las pequeñas partículas, quantums. observamos el chi tan puro del interior. El interior es un nivel, es un espacio muy fino, que es uno con el universo infinito. ¿Quién está observando en el espacio universal? Observador, observa el observador se observa a sí mismo. Mm. Mm. El puro in está en el espacio puro mm. e infinito de Chi. vacío. We are a conscious the infinite Nosotros somos la completud consciente infinita y esa conciencia, esa completud de conciencia respira. As they enjoy this pure conscious entirety. disfruta de esa completude consciente en la respiración. Elevamos el chi. Siente el espacio puro de la conciencia. Elevamos el chi. Por encima de la cabeza, vertemos el chi hacia abajo. Nuestro a través del tantien superior. Va a través del cuello. A través del tantien medio. A través tantien inferior. Legs, a través de las piernas. Así. Con una sonrisa interna. La vida es bella. Es una vida Universe, esa bella vida se expande en todo el universo. Y se constituye en una completud de vida, vida life, de ella. Sentimos esa vida bella en esa bella cultura. Elevamos el chi. Muy feliz, las manos por encima de la cabeza, vertemos el chi. el <muchas> sentimos que va el ch'i a través <muchas> del tanti en su superior saludable <muchas> bello va a través del cuello mito también <muchas> tanti en medio lower también <muchas> tanti Bajo. Las manos cubren tu chi, el ombligo. Sentimos una respiración gentil y profunda en el cuerpo de chi puro, consciente. Enjoy. Disfruta de ese bello cuerpo de chi, a min, jue, your de esa conciencia minyue pura, hermosa. Love self. Siente que te amas a ti mismo y amas el mundo. Love is uh, a new culture. Amos a esta our cultura humana. We master, Dr. Pam. Y al doctor Pam. We heart to heart, corazón a corazón. Continue to develop continuamos and desarrollando new culture, y difundiendo. Esta cultura, mejorando nuestra vida y mejorando la vida humana, haciéndola bella, brillante. Cuando nuestros corazones realmente conectan juntos, esa es nuestra comunidad de conciencia. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Suavemente, gentilmente movemos el espacio interno del cuerpo de Chi. Combinándolo con una respiración profunda. Yeah, Siente la bella vida. Okay. Bien. Gracias a todos. 好了, 好了。